A los más de 5 millones de personas que en este país y el mundo se conectan diario a diario en contacto diario. Y un chin más. Y un chin, más, y un chin más. claro. Un chin más de aquel chin. Sí, sí, sí. Eh, reiterar, señores, esto. Acabo de escuchar cuando venía para acá por una emisora de radio que ya el, no sé si es verdad, el gobierno está hablando, no sé si una resolución del Intran, de que solamente se monten tres personas o cuatro personas en los vehículos de Concho en la capital. El presidente de la República en el en, el, en la mediado de semana se refirió a un brote en Santo Domingo Norte, creo que en dos o tres ciudades, señores. Esto se jota, ¿eh? Recuerda, Antigua, que esa información que usted escuchó eh, no es más que cumplir con esa norma que ya estaba establecida y que estaba siendo vulnerable o violada por los mismos choferes. O sea, se comenzó, incluso se hizo un aumento significativo en el transporte, al, al producto precio. de que se había reducido la cantidad de pasajeros que podían trasladarse en un, en un concho, en un carro público. Y eso, como que las cosas aquí se comienzan y la gente, como que va de pasito a pasito, y se volvió casi a la normalidad. O sea, que eso es interesante el hecho de que se vuelva a tomar esa medida como, como preventiva para evitar. Eh, eh, que este revuelto pues siga causando estragos. Es interesante y a la vez Lamentable Que después que superamos prácticamente Esta situación, esta crisis Volviendo Tengamos para atrás. que volver A marzo, abril del año pasado Únique, penoso, única, lamentable y exclusivamente por lo que hemos dicho aquí En múltiples ocasiones la, la Por responsabilidad y sí, responsabilidad de los ciudadanos Así es. Porque el gobierno como estado hizo de, y Ha hecho de todo Hasta lo imposible es. Porque sea lo menos posible el contagio, la expansión del virus. Claro. Pero nosotros nos hemos encargado, alegando el tema de la economía, que es verdad que tiene alto valor, porque pero primero la economía, prim ¿por primero la hay que de, <coughs> de primero la salud, de, de, de primero pueblo, hay que estar vivo. Porque, para pero para desarrollar la economía hay que estar vivo. Entonces si nos morimos todos, ¿de qué importa la producción, el turismo, la zona franca ni nada de eso? Así es. ¿Para qué va a ser para los animales? Es ah. lamentable. Antigua, pero ayer quedamos en un tema muy interesante sí. que estábamos debatiendo y el tiempo pues no nos alcanzó no, no, no para, el tiempo, sí. para concluirlo. Y es el tema, estábamos tratando sobre los políticos, que valga la, la aclaración, estábamos hablando del <coughs> tema de, del, del de lo, diputado, de que, de que hoy se le conoce en Estados Unidos la, su primera audiencia, es hoy, hoy viernes, creo que a las 2 de la tarde o a las 10. O lo que aquí se le llamaría la, la medida de coerción. Allá se le llama la audiencia de fianza, lo que aquí vendría siendo la, la, la, medida, de coerción. la medida de coerción. Hoy se le conoce, lo conoce una jueza de, del condado de Miami en el estado de la Florida. Entonces, a propósito de todo este contexto, estábamos hablando cómo es que la Junta Central Electoral <coughs> permite que este tipo de personas pues, inscriban sus candidaturas. Y fuera de cámaras veía una noticia que subieron recientemente en un periódico de circulación nacional a las redes. Y es que el presidente Abinader confirmó, dijo que él tenía conocimiento de lo que, de esa investigación que se estaba llevando a cabo hacia ese diputado. Y que no era de su agrado, fue la palabra que usó el presidente. Que no, le, no, le, no, no, no fue de su agrado, pero que dejó que la, que la justicia actuara. Entonces, Antigua, vamos a, a hablar un poquito aquí de, de, de este tema. Lo que pasa es que el presidente y todo el mundo sabe de qué vive qué, y cómo produce. Yo acabo eh, en el día de ayer de hacer un depósito en un banco y yo tuve que llevar el contrato, o sea, la fuente, ¿De el documento de dinero? dónde me... Y es para mi empresa. O sea, tú dirías, pero si es una empresa, se supone que usted ¿Tiene? prestó ese dinero y se lo pagaron. No, yo, debí llevar, yo tuve que llevar Y muy bien que me sentí Cuando me pidieron ese documento Y muy bien que me sentí firmado Pero firma, se lo piden a usted y a mí <coughs> Y a los chiquitos, a los grandes por no eso, le piden por, nunca nada. Por eso es que te digo, entonces Además de eso está la auditoría visual Señores La auditoría visual es lo que la gente vemos Todos los días, que de la noche a la mañana Tú con este programa te declara Con 10 vehículos De 600 mil dólares Mira, ahora hay un caso, una mención de un caso de un señor de Santiago con un carro de 850 mil dólares, que se lo compró a un diputado, un senador, un legislador, y que tiene una estrecha ligazón, dicen con el, con el, con el según leí, con el honorable preso en, en, en Estados Unidos. O sea, todo se sabe, todo se ve. Antiguo, hay una pregunta que ayer también quedó en el aire, era si el Congreso conocería ayer que tenía sesión, ese tema, no, para, no, para quitarle no. la, la, la inmunidad No, porque si, si, si el Congreso le quita la inmunidad a este A este eh, honorable diputado que está preso en Estados Unidos La semana que viene La basura y el sucio en el edificio Es lo que va a primar, ¿por qué? Porque tú sabes que un, un edificio, un local eh, abandonado Inhabitado, lo que se llene de sucio Polvo y quereza Tendrían que quitarle la Entonces, inmunidad luego a todos No, es que no va a haber congreso Y que me perdonen los que no caben En ese, en ese paquete Porque los hay Antigua, vamos Ya este caso, del caso del diputado Y eso es la justicia norteamericana Que se va a encargar verdad De, de, de, de hacer de, de cuantas cosas sea necesario exactamente Si entienden que porque si, está, si está preso, porque Estados Unidos no es como nosotros Aquí primero te agarran y después investigan. O sea, después sí. te, te embarran, entonces después... De que, Ay, porque pues no, escúchame. por allá no es así. Ya cuando toman esa decisión es porque usted... Ya hay, no, él hay le una, está, está dando seguimiento desde el no, año 17. No, prueba más que suficiente para tomar esa decisión. Vámonos, por ejemplo, a nuestro país. Yo entiendo que... Y me refiero a los partidos políticos y después a la Junta Central Electoral, porque el primer paso que da un, un dirigente... O una persona que incursiona en la política es eh, eh, acuñarse, cobijarse en un partido político y posteriormente pues ya, ya sabemos cuántas cosas más se pueden hacer. Por ejemplo, eh, yo ayer la, lo que yo quisiera transmitir, era como, mi preocupación era lo vulnerable que es eh, la depuración que se hace cuando una persona es inscrita en la Junta Central Electoral. Para ser candidato Yo creo que a partir de ahí O en ese momento cuando La junta está llamada Se convierta o no en cómplice Que una persona que esté ligada al narcotráfico O asuntos ilícitos Pueda, pueda, pueda pasar Y pueda ser hoy miembro De la honorable Cámara de Diputados eh, Puede ser un, un honorable legislador En la República Dominicana O que pueda el narcotráfico meterse en, en, en, en la política. Yo creo que, ¿hasta qué punto entiende Antigua que es responsable directo la Junta Central Electoral en este sentido? Cuestión de aplicar la ley. Hay dos leyes que, que, que regulan todo Entonces todo si, en, el, Es cuestión de aplicar la ley. Yo decía ayer, y lo reitero, que este es el país que más leyes tiene. Ahora, sí. el que el, el país que menos <coughs> que aplica menos la se ley las leyes. es este país. Desde el momento de la Junta como institución llamada a aplicar la ley, no aplicar, ¿se convierte en cómplice? Claro, pero recuérdate lo que tratamos también ayer, que la propia el propio presidente de la Junta Central Electoral en algún momento dijo hay 10 candidatos a, sena, a, a senadores y diputados y alcaldes que están vinculados, íntimamente vinculados con el narcotráfico. Y se quedó una simple denuncia, pasaron las elecciones. <risa> Recordemos el caso de La Vega, que en plena campaña electoral, de, sí. de, a días de las elecciones, una familia cayó, el esposo preso, la, la, la, la los esposa, hijos, los la hijos. esposa cuestionada. Pasó el proceso electoral y ella salió diputada. Y se cayó ya ahí. No, ya no, se estaba ¿Cómo se justifica que esa denuncia se quede en una simple denuncia que se expone? Complicidad social, complicidad de las autoridades. Y eso no es como muy Ahora, simplista. pero que no solo sí, es la como... candidatura, Víctor. Los partidos reciben dinero para financiar campañas, también del pero, narcotráfico, oye, y la, la Junta la, lo sabe. La ley de partido se creó justamente, pa, pero oyemos una cosa. Aquí antes era la Junta ningún, No había estamento del Estado que financiara la, a los partidos políticos. No había. Se creó, se, se promulgó una ley que para evitar, oye, qué justificación, para evitar que el narcotráfico permeara las finanzas de los partidos políticos, se creó una ley que obligaba entonces al Estado Dominicano a financiar el disparate el, más grande, el, la, el, de las ley. elecciones. Posteriormente viene la ley de partidos, oye, ¿cómo va caminando la cosa? Posteriormente eh, se encuentran en que financiar la campaña todavía es poco. Y entonces vienen con la ley de partidos y se aprueban. Los partidos políticos se hacen aprobar Compran una ley Que es la ley de partido Que obliga al Estado Dominicano A financiar la convención Las elecciones internas de los partidos políticos Oye, ya tienen los cuartos de, la, de las elecciones De las la, elecciones de la eh, internas Y ya tienen financiadas las elecciones Nacionales O Entonces, congresuales es, pero ese, Este es el único país del mundo Que yo creo que financia a los partidos políticos Pero aún Peor aún Después de eso, entonces, se aprueba una ley o una resolución que dice que a los diputados hay que darle un barrilito o un cofrecito a los legisladores. Oye, ¿por dónde anda? Pero, pero Dios, Todavía Dios, Dios. no han puesto un centavo de lo de ellos, de lo propiamente de ellos. Y, y aún así, aún así, hay tú, que ves, ver. tú ves a un ciudadano que es cuatro años diputado. Ah, pero peor aún, se crearon una resolución que establece que con cuatro años que tú dure siendo legislador, tiene un, tiene un 40, un 50% de pensión. Cuando tú tienes tres periodos tiene el 100% de pensión cuando te va de ahí. Oye, por ese gran trabajo que tú has realizado, mm -hmm. de haber creado una ley que obliga que el Estado, al gobierno no dominicano, con mis impuestos, le pague, la, le pague su elección, su preselección, su elección y su estadía en el Congreso, su, además no, de su, y, su sueldo. Y su salida también, porque también la, la pensión, pensión luego. Claro, la pensión. Entonces, entonces, pero es, eh, entonces, va más allá también, el, el, el, ese tema de ese financiamiento de, de, de esos diputados y de todos de todo ello y las exoneraciones. Entonces, por eso te sigo diciendo. Oye, si aquí se está hablando de una, de una, de una reforma fiscal. Si le quitan el barrilito a los legisladores, si le quitan la subvención en combustible a las a la, a, empresas a, a grandes. grandes empresas, si le quitan el subsidio a las gran, a, a grandes empresas por instalarse. Yo le pongo como ejemplo, aquí hay una gran empresa eh, de supermercado, en la salida de Anagua, que se instaló aquí y tuvo cinco años de exención impositiva por el hecho de, de proponer, de prometer a crear 400 empleos en San Francisco de Macorís y dinamizar la economía cinco años pero yo pongo un negocio y tengo que buscar yo mi cuarto y pagar el que sé yo cuánto por ciento en el banco aplauso qué bien entonces tu inquietud respecto a la responsabilidad y obligación de la Junta Central Electoral para regular eso es válida lo que sucede es que yo insisto en que es un asunto de complicidad generalizada con el de la sociedad dominicana porque nos llevaron a eso aquí se cuantificó por eso no hay temor a golpe de Estado Si aquí el dinero No fuera el santo patrón sí. No el principio Porque aquí se cambió Valores, principios por, por dinero Y esta, esta sociedad Culturizó El dame lo mío El cuánto me paga, cuánto me da Mira que de manera vulgar Dice un honorable, un ciudadano Humilde ciudadano Un novidente, Dice a mí me ofrecieron 850 mil pesos y entre lo que él es, la institución que él representa, la asociación de, de, de, de ciegos de la República Dominicana, que es quien lo envía ahí, porque él no fue ahí a ese sorteo, él no va ahí por él solo, porque es ciego, no, no. Porque la institución no legalizada lo envía a él como su representante. Y ante todo eso y sus y su, su, su limitaciones, él coge los 850 mil pesos. Tú dirías... Antigua, pero que él lo necesita, sí, pero si, si es un tema de valores, dice, no, espérate, y denuncia esa, esa, esa. Y denuncia no, esa él acción. lo coge, como la, también la, la, la, la honorable locutora, coge sus dos millones de pesos, y así socialmente, entonces, por eso lo que quiero significar es que las posibilidades de, de, de volver a una sociedad en valores, principio, una, una sociedad con algún mínimo de respeto y disciplina, se nos hacen cada día más difícil, hay, hay, hay no, porque lo que... mi, mi, mira lo, lo que se da, escúchame Víctor, a pesar de que tenemos nueve meses con un presidente entregado a lo bueno, desprendido en la práctica y en la, y en la palabra, en la práctica y en la palabra, tú te encuentras que alrededor de él todavía hay gente que no ha entendido, que las cosas tienen que cambiar, que cambiar. Pero no el cambio de la política, de la de, de, de, que, que cambio el cambio de la, del eslogan político. No, no. Que las cosas deben cambiar. Antes lo justificamos porque Danilo se quedaba callado de todo. Y Leonel lo veía y seguía por, otro, por cogía la otra acera. Pero ahora tenemos un presidente que te está soltando y diciendo: hay tú en los órganos. Y aún así su propia gente. Ah, sí, su pues. propia gente en, su, en, en sus pies. Entonces, la Junta Central Electoral tiene dos leyes. Dos leyes, pero también te digo una antiguo, cosa. Antigua, pero oye, que se nos ha quedado mencionar que aunque no sea año electoral, tenemos el compromiso de financiar a claro. los partidos y esto estos sinvergüenza. Tú mira, tienes que, que, ¿Por pero, qué hay pero, que darle tú estos millones de pesos un año que no es electoral? Es un legal. año de pandemia, un año de crisis. Pero oye, Manuel, y darle es, miles de millones de pesos a, a, a unos partidos de, pero, que uno es del gobierno. Pero lo peor es que es legal. Eso, eso es lo grande. Lo antiguo. peor es que es legal. Pero, mira, pues eso hay acciones antiguas. Siguiendo en, con el tema de la Junta Central Electoral, los partidos, y los financiamientos y todo eso, que usted diría, bueno, eh, si tuviesen tal vez alguna justificación, por ejemplo, usted dice, se financian las acciones de los partidos políticos, ¿verdad? La Junta Central Electoral con nuestro dinero, con nuestros recursos, con los impuestos que pagamos. Pero peor aún, se hablaba de que se, también se financian las convenciones, las actividades internas de los propios partidos se financian. Eh, y una serie de situaciones que usted diría, bueno, ¿y, pero ¿cómo se justifica eso? Bueno, si fuésemos al final y obtuviéramos tal vez eh, parte de, la, de, lo, de de lo que nos proponemos, por ejemplo, que en la política no sea permeada por el narcotráfico, que los que se dedican a esos negocios ilícitos, al crimen organizado, es, se les hace imposible penetrar, ¿verdad? Estar dentro de la política. Usted, bueno, pero... Bueno, entonces vamos a justificar que esas acciones se hagan dentro con nuestros propios recursos, financiando todas las acciones que hacen los partidos políticos, claro. todo lo que es la única forma, pero aún así, destinando todos estos recursos para que la junta, para que a través de la Junta financien todo lo que tiene que ver con el espectro político en la República Dominicana, aún así... Se, se, se está permeado eh, Tienen su, su, su participación bastante activa El crimen organizado y el narcotráfico Entonces yo creo que, que no hemos logrado absolutamente nada Por lo que a eso yo entiendo se es hace difícil Porque todavía estoy, eh, como decía ayer Soñando despierto y, y estoy muy romántico con eso Porque es difícil, ¿verdad? Pero yo entiendo que algo hay que hacer Y aprovechar la voluntad, como usted acaba de decir eh, que lo ha manifestado el Presidente de la República, pero que todavía a su alrededor hay personas que no entienden que realmente ese cambio, no el cambio de como término, sino como usted dice, no que el cambio, sino que realmente pueda llegar y que las cosas, la, las acciones puedan verse la diferencia. Yo entiendo que sí, que debemos llegar a, esa, a, esa, a esa, ese término. Vamos a aprovechar con su anuencia ahora, ¿verdad que sí? Ahí era una breve pausa para seguir tocando el tema, porque hay otro tema que queremos que ustedes también nos den su opinión eh, hoy aquí en Contacto Diario este viernes que es la antesala del fin de semana. Vamos a la pausa y en regreso seguimos aquí nosotros compartiendo con Ramón Antiguo ahorita. así que no le cambie que en breve regresamos